Opa, y la barra, saludos la flota, acá Tabaré Cardoso les habla, comanda la barra. Quiero invitarlos porque este jueves 16 de julio, en la sala Cita Rosa va a estar Fernando Morales y el Negro Alto. No nos podemos perder esto, de invitado especial va a estar el flaco Valvis, así que imagínate lo que va a ser eso, una super fiesta. Yo ya tengo la entrada, pero bueno, los muchachos cometieron un error y me invitaron a cantar, a participar, viste. voy a cantar un tema o dos, no se preocupen que no les voy a arruinar la noche, tiene que ir. Todo el mundo acercó la ya a la cita rosa para sacar esa entrada. Un abrazo grande. Chao, chao, chao.